Este, bueno, Emilia lo que tiene es una enfermedad eh, muy rara, o sea, pertenece a las ¿Qué enfermedades guayaba, poco frecuentes. Y agua? es sí, agua, mi amor? ¿Quieres? ¿Quieres? Este, te... <risa> si rompe el vaso, no pasa nada. ¿Querés? Ah, yo te doy, ahí está. Cosas muy que bien. pasan en vivo. Pero por supuesto. <risa> una bueno, enfermedad comentabas? vascular. Sí es, sí, es una enfermedad vascular. Clipper a un ai. Se llama este, ¿Ah? la enfermedad Ajá, que ella no, padece. ¿Nunca la había escuchado? No, no. es muy rara justamente, este, hay muy pocas personas que la padecen. Bueno, este, justamente son muy pocos los casos <risa> que se ven y bueno, ella es uno de los pocos casos. Juana se despierta en la niñez, se descubre esta enfermedad, Se nace. Varía. Se nace, la mayoría de las personas por lo que tengo entendido, se nace. Ella nació, si bien nació con un poquito, pero bueno, a lo largo de estos dos años se le ha ido extendiendo... Este, bastante la enfermedad ¿Y qué, qué dificultades <risa> le, le trae hoy por hoy esta enfermedad? ¿Y hoy ¿Cómo por, es su día a día? Justamente eso es lo que pasa, cuando <risa> ah, ella se cae se le provocan lesiones como dentro uh -huh. de, la, de la piel de la enfermedad a, a raíz de la enfermedad de ella uh -huh. este, y bueno, hoy por hoy le ha quedado un poquito el pie más corto que el otro pero uh -huh. es muy, muy poquito entonces ella se las debe ingeniar y no se nota, a veces no se nota a veces sí se nota y a largo plazo, si ella no recibe este tratamiento, que es el que están buscando realizarle en Buenos Aires, ¿cómo va a seguir su vida? Eh, puede tener displasia, creo que se dice displasia en la columna. Sí. Bueno, le puede llegar a quedar como, como más pequeña la pierna o como más, más, más grande o como puede quedar más corta. Sí. Este, y bueno, eso es lo que puede llegar a pasar este, Si ella no es tratada ahora Antes de los tres años nos dijeron que debería ser este, tratada Por eso justamente este, la campaña que estamos realizando ¿Estas lesiones, por ejemplo, pueden ser en cualquier parte del cuerpo Donde se golpea, donde generalmente aparecen? Eh, por lo general, o sea, las lesiones se provocan Si ella se cae, ¿qué mi amor? ¿Estás escribiendo? ¿Estás dibujando? <ríe> y bueno, escribí este, por lo general, si ella se golpea las lesiones hacen dentro de la enfermedad, o sea, dentro de las partes que están lesionadas, Pero si ella se golpea la rodilla se le, se le lesiona ahí adentro, sí. digamos. y eso es lo que genera dolor, a ella por lo general siempre tiene mucho dolor, uh -huh. este, eh, lo que ella, ella sí nació fue con una parte nomás, y bueno, a, a lo largo de este tiempo se le ha ido extendiendo, como lo dije uh -huh. recién. ¿Qué mi amor? Sí, mi amor, ¿Pinta? Estamos este, todos... Oh, atento, <risa> no, no pasa nada, tranquilo. Oh, Ella está ahí jugando. Mirá, <coughs> dos segundos conseguimos un fibrón una hoja. Listo, santo remedio. Yo, <risa> bien. feliz. Bueno, no sé qué más quieren? No, seguís contándonos porque la idea es que los mendocinos conozcan este caso. este Sabemos que necesitas eh, juntar el dinero porque el tratamiento es muy costoso y no se realiza aquí en la provincia de Mendoza, sino en Buenos Aires. Sí. Sí, sí, sí. Este, el tratamiento sí es bastante costoso, ¿no? más Mayormente por, por la situación que vivimos todos hoy en día. Este, ¿Cuánto sale? Alrededor de 6 millones de pesos uh -huh. la operación. ¿sí? Uh -huh. Esto, o sea, eh, lo que encarece más, más el, el costo son unos estudios que van a, a Buenos Aires, perdón. No, a Estados Unidos. Ah, Ajá. muy bien. Eso es uh -huh. lo que se va más estudios caro. previos a la operación. Claro, uh -huh. hay, claro. Y otros que con... Entonces, uh -huh. es, eso es lo que se va más más caro, digamos. Uh -huh. ¿Y eh, en este caso, ustedes cuentan con una obra social, prepaga? Qué, no, qué? Uh -huh. no. Si bien estamos esperando a que ella le salga lo, el tema de la pensión para que pueda tener, este no me acuerdo cómo se llama, el, la obra social de la, pero, eh, algo de salud, no me acuerdo uh -huh. cómo, es, cómo es el nombre de la obra. Corta. Ajá, estamos esperando que salga eso, pero bueno, todavía no nos ha salido, así que no tenemos... Claro, no, no mientras tenemos, tanto hay que ir juntando el dinero sí. porque mientras antes se realice esta intervención <tose> será mejor para, claro. para su calidad de vida, ¿no? No hay que esperar tanto tiempo que ella siga creciendo porque la, puede ser contraproducente, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Uh -huh. Ella puede llegar a tener muchísimos más problemas, este, eh, como te decía, si no le puede quedar más chica la pierna, no le puede crecer, uh -huh. se le puede, o sea, puede tener displasia en la columna. O Entonces sea, Todo eso no queremos nosotros, o sea, obviamente uno como papá asegura, no, no, no, no querés que tu hija, o sea, queremos una calidad no, de vida un poco mejor para ella. Sabemos que lo va a tener de por vida, ¿sí? lo que uh -huh. queremos es que se frene, que la enfermedad ya no avance más. Claro, eso te quería consultar, eh, luego de la intervención, esto eh, puede colocarse como una suerte de, de freno, esto va a continuar avanzando con el tiempo, tiene cura, no tiene cura, ¿cómo es a largo plazo? Y esto es, se trata, Bien. se trata. Eh, lo que mm, el médico este, que es eh, uno, de los uno de los pocos especialistas que hay, Ajá. este mm, lo que nos dice es que hay que hacerle estas biopsias, se le hacen biopsias, bueno, todo esto va a Estados Unidos. Um, ella en la espaldita tiene una partecita que, que no sé, lo, como lo que me explican es como que son como tumorcitos, ¿no? Uh -huh. Pero el de la espalda es como que está entre la piel y, y el ojo, la musculatura. Sí, o algo el oxigido, así. los tejidos, uh -huh. músculos. Eh, entonces ese es el que se puede quizás llegar a extraer. Uh -huh. Entonces ese es el que vamos a enviar, bueno ellos van a enviar a Estados Unidos. Para que lo analicen. Para que lo uh -huh. analicen. ¿sí? Bien. Eh, entonces, ¿qué era lo que me habías preguntado? Bueno, no, ¿cómo es a largo plazo el tratamiento? Si es con ya. tratamientos, ¿cómo Ajá, se llama? Bueno, eso era. Eh, bueno, lo envían, eso es, es, lo que a ella le pasa es que son genes que se van como mutando, se van malformando, entonces esa biopsia la envían para, para saber cuál es el gen que uh -huh. hay que tratar. ¿Cuál es el que, entonces, el que o sea, dónde apuntar médicamente Claro, para porque me dice, como pueden haber combatirlo? dos genes, como pueden haber un montón, entonces lo que hay que, uh -huh. lo que hay que hacer es ver cuál es el que se está mutando y atacar ahí. Uh -huh. Uh -huh. Bien. Perfecto. Entonces lo que, lo que en teoría se daría eso, si eso se puede llegar a extraer de la espaldita, entonces uh -huh. eso nos serviría ya. Ya no tendríamos que volver a hacer el mismo estudio, digamos. Ah. Entonces eso ya le serviría a ella de por vida para, para poder ponerle que hay otra complicación, otro gen. Bueno, estudio a esa, a eso que se le sacó para volver a tratar este, uh -huh. para volver a tratarlo. Uh -huh. Contanos Lógico. Juana un poco sobre tu familia, cómo está conformada, es Emi la única hija que tenés, sí. de qué zona de Mendoza son. Este, nosotros somos de la Valle, uh -huh. de la Valle de Costa de Araujo. Este, bueno, mi marido Desde ahí, uh -huh. yo yo pertenezco Este, a una comunidad huarpe Ajá, Secundino oh. Talquenca del Retiro de, Mucho más allá de los altos limpios seguramente de uh -huh. alguien Este, bueno, nosotros vivimos, vive Sí, es mi única hija, vivimos uh -huh. Ella, yo y mi marido, papá. Muy bien, perfecto, desde el vamos entonces 6 millones de pesos es lo que necesitan para esta operación, pero si sumamos estudios, tratamientos posoperatorios, eh, seguramente la cifra será mucho más alta y es por eso que la familia de Emilia está pidiendo a la ayuda de todos los mendocinos para poder atacar esta enfermedad lo antes posible y poder asegurarle a, a, a esta chiquita hermosa una mejor calidad de vida. El tratamiento, la operación se realizan en Buenos Aires, ellos tendrían que viajar, necesitan el dinero urgente porque es muy chiquita y quieren hacerlo rápido, ¿no? Para, para que ella pueda seguir caminando para que no tenga problemas en sus columnas eh, a futuro, así que es por eso que pedimos la ayuda de todos los mendocinos tenemos el Instagram ahí en pantalla, Mira en el graf todos-por-emilia bajo bajo allí vas a encontrar todas las maneras de colaborar y me gustaría que vos también Juana nos cuentes brevemente cómo pueden hacerte llegar eh, una donación bien, este, habíamos eh, hemos hecho una cuenta sí. este, del mercado eh, de, mm, el alias es todos por Emilia.2023. Bien. Es muy importante que pongan el punto, uh -huh. ¿sí? Porque te cuento, nos pasó que alguien se hizo una I cuenta. No, sí. Error sí. eso. Empiecen sí. a falsificar los sí, perfiles. Sí, sí. Hay que tener mucho cuidado. Sí, para sí, sí, sí, sí. Y hubo muchísima gente que lamentablemente, bueno, depositó a esta otra cuenta sin saber. este, Bueno, no te pongo el claro, Sí, la cuenta está mi nombre. Eh, Juana Yelén Suárez sale en la cuenta. Bien, fíjense sí, que aparezca sí, eso. Este, <coughs> así que bueno, nos pasó eso, así que por eso les pido que es muy importante que pongan el punto. Uh -huh, perfecto. ¿Y querés dejarnos un número de teléfono, Juana, por si alguien está interesado en comunicarse, hacerte llegar bueno, alguna ayuda? Sí, sí, es, eh, justamente estamos recibiendo donaciones, este, porque realizamos lo que son eh, rifas, bingos, uh -huh, uh -huh. Este, todo eso estamos haciendo, ¿sí? Eh, es más, ahora el sábado, que quedan todos invitados, <risa> el sábado a las 21 horas tenemos una peña a Ajá. beneficio de ella que este, para a ver si logramos recaudar otro poco más de fondos. Uh -huh. Así que quedan todos invitados en el en Costa Araujo, en el Club Costa Araujo, La Valle. Buenísimo. El, ¿El celular? Ajá, eso es lo que iba a decir. El celular es 121-2755-271. Ese perfecto. es mi número de teléfono. Bien, perfecto. Muy bien, lo vamos a poner ahí en pantalla, junto con el Instagram también, para que todos puedan acercar su ayuda. Mira, estamos segurísimos que esto se va a dar, sí, que se va a recaudar sí. ese dinero y que, y que Emi va a salir adelante. Juana, te agradecemos un montón por venir. Para nosotros un gusto enorme poder aportar nuestro granito de arena con, con la difusión. Y gracias por traerla también a, a Juanita, a Emilia, digo, perdón, que parece que se ha divertido un montón. Sí, por A ver no qué pintado, dibujo ha hecho. Ha coloreado. Mira, he le todo. consiguieron fibrón rosado, celeste, mira. Ese lo vamos a enmarcar y queda acá en el programa. Claro, claro, obra de arte. Juana, eh, saludos a tu marido, a toda tu familia. Y bueno. la mayor de la suerte y